Saludos mi gente, aquí estoy, ya, ya pueden preguntarme lo que ustedes quieren, empiecen a preguntar aquí abajo, o aquí en San Francisco con mi gente de Telenor, así que pregunten, pregunten, estamos aquí para responder, Le Vamos a a... Bueno, ya. Bueno, tema como zona, ya están ahí, carpeta, ya tenemos uno grabado, eh, bueno, ya saben que es nosotros pero también tenemos otro nuevo track, eh, pero también quiero grabar otro, o sea, que no estamos desesperados con eso, somos un gran amigo, como eh, en mi <ríe> a mi mamá y papá, ¿tú ¿qué yo eso dicen ustedes y ahora después yo soy artista, porque antes uno caminaba y no le hacía caso. San Francisco a mí yo me siento como en casa, que realmente la gente es eh, demasiado cariñosa, o el pueblo es demasiado bonito. Me encanta San Francisco, ustedes lo saben, que yo vengo aquí y me quiero quedar. Bueno, un tema con vos, así, no eso está en camino, incluso ya tenemos uno grabado, eh, le hice otro recientemente que se lo mandé ya. Eh, queremos hacer un paro. ustedes sabes que la grabación que mucha gente está esperando, esperen eso en un parazo. Inversión del proyecto, bueno, estamos esperando que tú lo inviertas, realmente somos una compañía independiente y estamos haciendo lo mejor, eh, ganamos lo suficiente para sustituir el proyecto. Ah, sí, sí, sí. no, realmente no. nos perfeccionamos en esa parte, en hacer un gran show, que la gente se quede con un buen recuerdo. Siempre.